Muy buenas tardes, ¿Cómo, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del séptimo seminario mesoamericano de comunicación comunitaria eh, organizado Ojo de Agua Comunicación. Eh, en esta segunda sesión, de este segundo curso, eh, nos acompaña eh, nuestro amigo Dionisio Toledo Hernández. Buenas tardes, Dionisio. Buenas, buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues bien, compañeras y compañeros, eh, Dionisio, eh, Dionisio Toledo Hernández es un compañero eh, de eh, fue eh, un placer escucharte y también lo será eh, recibir alguno de los eh, materiales que nos puedas proporcionar. Nos ponemos de acuerdo para poderlo subir a la plataforma de este seminario y que eh, las y los compañeros participantes puedan tener más elementos para eh, acercarse al Equilcus Lejar, a la experiencia poderosa que tienen ustedes en términos de construir su propio camino. Gracias y eh, pues nos estamos viendo, ojalá nos volvamos a encontrar por allá o por acá. Muchas claro, gracias. Dionisio. Ojo la bolita pisilic y pues venanik Masha Wiza, Yabai, Tesnopela Wunny, que es can lebe y guasmelan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 en donde nuestras capacidades, nuestras ideologías estén integradas también. Coco Lavalik, y muchas gracias. Gracias a ti. Pues ese fue, esa fue la exposición, compañeras, compañeros, de eh, nuestro amigo Dionisio Toledo. Creo que podríamos simplemente quedarnos callados y, y saborearnos su exposición, pero tal vez eh, tenemos preguntas. Él intentó conectarse, lo hizo durante unos minutos eh, en, la, en la exposición, pero lo que me dice es que eh, no tiene, que su internet está muy estable y en las tardes es pésimo, entonces eh, va a ser el intento, entonces no vamos a poder tener eh, las respuestas inmediatas de él, pero si tuvieran preguntas, comentarios sobre esta exposición, adelante. Bueno, eh, algo, algo nada más eh, que, que estaba, eh, que se me quedó presente en toda esta exposición, es cómo esta, esta idea del, no sé si llamarlo, no, no es como un concepto, sino que es como una idea ¿no? de, de, de, de estar bien, Cómo se expresa en distinta, en, en las distintas, este, pues le podemos decir áreas, ¿no? En las que dividimos nosotros la, el estar bien, ¿no? Como por ejemplo en el, la educación, en la salud, en la alimentación. Entonces, él nos lo explica como, por, como un poco fragmentado, en, tal vez para que lo entendamos, ¿no? Pero pero en sí es como un modo de ser, ¿no? Este, tú lo explicabas un poco, lo comparabas con la comunalidad, este, ahí no, no, no logré captar bien, bien, el, de qué se compone esa idea de estar bien, sino se expresa como en un todo, ¿no? Que, que podemos dividir en esas como compartimentos, así como analíticamente, pero, pero en el fondo esa idea de estar bien no, no, no logré, como por ejemplo en la comunalidad, dijeras, se puede como estudiar en, en, en su estructura o en sus distintas partes, pero acá, como es el Equilcus Lejal, ¿cuál sería su, su lógica de estar bien? Él hablaba mucho de la alimentación, ¿no? Que, que se basa mucho en, en lo que cultivas. Pero no sé si por ahí tú, tú, tú lo tuvieras más claro, ese, ese asunto. ¿Alguna otra eh, inquietud? A mí, algo. Este que me pareció bastante interesante es esta cuestión de cómo habla del de le quilcutejal como algo pues que no es utópico, ¿no? Que no es como algo que haya que alcanzar, sino que más bien es algo que se construye cotidianamente, ¿no? Esa, esa parte creo que este quizás sí, ¿no? Como dice ahorita como que lo lo separa en las distintas categorías analíticas, pero Quizá también tiene que ver con, con más bien una cotidianidad y que está anclada a una identidad ¿no? particular. que Creo que ahí también este, cómo este concepto ha ido escalando y ha ido construyendo también esa identidad en, las, en, estos, en los años recientes, como lo mencionaban, también me parece algo fundamental, ¿no? porque la creación de estos pues nuevos conceptos, ¿no? Que, bueno, que no son nuevos, ¿no? pero la recreación de esos conceptos o la resignificación de esos conceptos pueden, pueden realmente este, servir como piso o base común para un, la construcción de, pues de distintas iniciativas, ¿no? Ya, ya lo mencionaban ahí como las de salud, las de educación, que creo que también son muy, muy importantes, ¿no? Pero yo me quedo con eso, como que en la parte, como esta vivencia cotidiana, ¿no? Es, es parte de lo que, lo que define ese... ese esa forma de vivir o esa buena vida, ¿no? En la que hablaba. Estuvo también muy interesante. Gracias, Benito. ¿Alguien más? Bu buenas tardes a, a todas y todos. Eh, hay, hay una parte donde habla de que para el, para el finquero, el equilco lejal es tener allí afincados a, a, a los campesinos, ¿no? y nosotros el X-Currejal, y eso me parece muy bien, ¿no? Pero luego, dice, eh, en la familia, la, la, las personas, en, en la comunidad, las personas que son muy ricosas, pues se intenta que, que queden ahí integrados en la comunidad, que puedan resolver los problemas, pero si son muy ricosas, tienen que ir. Eh, no podemos... Eh, sacrificar el bienestar de todos por, unos, por unas personas que no quieren integrarse en la comunidad. ¿no? Entonces, yo, yo tratando de dar estas do, estos dos conceptos, no los finqueros, todas estas personas que para ellos su buen vivir es pasar por encima de otros, como en algún momento tendremos que ponerlos ante, a, a, digo, ante todos y decir si no, si ustedes no pueden vivir de una buena manera como a todos nos conviene, pues me no váyanse, o sea, pensaba yo en esta, en esta situación, si así lo piensan ellos también, extrapolando esta situación que, que, que sucede en una comunidad con lo que sucede en un país, no por ejemplo. Gracias, Luis. Bueno, me parecía muy, muy interesante, también cuando mencionaba de, de, bueno, cuando a veces tienen como, eh, no sé, o sea, ahorita pues con mis palabras como problemas o... Entonces mencionaba algo de que también buscan hacerse el menor daño posible, ¿no? Y, y bueno, no sé ahora como con toda esta pandemia, por ejemplo, en, no sé ustedes cómo, cómo lo, lo estén viviendo, pero bueno, al menos yo noto como entre mis amigas y así, que luego... Eh, pues es difícil estar bien en estos tiempos, ¿no? Entonces allá, pues Dionisio comentaba que pues no, no es posible que la gente se quede en casa y entonces supongo que, que pues se vive muy diferente, ¿no? Pero me quedó la duda como, como pues, ¿qué hacen ¿no? Para, para estar bien y como reparar, eh, pues, como tensiones? sin hacerse daño, no sé, algo más. Gracias, Itzel. A adelante, Rafa. Sí, eh, eh, sí, es, eh, habría que pensar o lo que, lo que primero que me salta de lo escuchado después de, después de escuchar a Lucho, eh, ese es el, esa parte del esfuerzo por construir un concepto desde nuestros idiomas, ¿no? eh, desde Claro, rompiendo estereotipos, ¿no? eh, rebasando muchas veces los conceptos que desde la occidentalización nos los hemos mamado ¿no? y, y nuestras comunidades se los han metido de una manera a veces hasta violenta. Entonces ese esfuerzo que nos comparte Nicho me parece un ejercicio de deconstrucción precisamente que nos aporta a partir de reconocer nuestra práctica comunitaria, ¿no? Cómo hemos ido o cómo transformamos nuestras ideas, cómo le damos sentido a una palabra. Entonces, este ejercicio me parece el más interesante y, e, y incluso en el que tendríamos la obligación o el interés, por lo menos, de profundizar más, ¿no? Eh, esto lo mencionado hace un rato por Luis me parece también que es, es en ese sentido bueno lo entiendo en ese sentido no de la idea de ir eh, profundizando más en este pensamiento y yo lo dejaría acá no y además con el compromiso de ver el video que eh, nos ha compartido ya por acá Tona no gracias Arturo gracias Lulú, gracias Anicho creo que ya no está verdad pero no no no eh, pues ya sí. no se pudo Mantener en, en, enlazado. Gracias, Arturo. Hasta ahí dejaría mi participación porque, y Gracias, mi por... Gracias, Rafael. Gracias. Y un gusto escucharte. Tengo la impresión que... Nicho no... no explica las cosas de la forma en que estaríamos acostumbrados a escuchar una explicación porque estamos acostumbrados a pensar en, en español. Y el español, como todas las lenguas indoeuropeas, fragmentan la realidad. Entonces, creo que Nietzsche piensa en celtal, una lengua mayense, es decir, de, de origen maya, que no fracciona, porque no está en su naturaleza, sino que totaliza. Sin embargo, para poderlo entender en español, creo que podemos recurrir a verbos concretos. El equilcus lejal puede ser entendido en sus diferentes dimensiones si apelamos a lo que él nos dijo eh, y lo pensamos en verbos. Es decir, que el equilcus lejal tiene que ver con algo tan sencillo como comer, sanar, hablar, jugar, aprender. Él mencionó en algún momento la palabra ideología, pero evidentemente es un concepto forzado que él incorpora para tratar de, de hacernos entender lo que él trata de decir eh, desde su pensar, desde el pensar de, de su pueblo. Estos verbos concretos y, y simples y las cosas se compran, se pierden, se acumulan, se envidian, pero los verbos no, porque los verbos expresan la agencia, es decir, la capacidad de hacer que tenemos cada uno. Aunque Nietzsche habló de identidad, me parece que nuevamente fue un esfuerzo de, de usar eh, palabras en español y palabras y conceptos académicos para tratar de comunicarnos su posición en el mundo. Y habló de identidad, pero me parece que fue un un guiño que hizo hacia hacia nuestra comprensión eh, la identidad se, se volvió una palabra ameba ustedes saben que una ameba no tiene anverso ni reverso es decir no tiene forma identidades de ese tipo de palabras ameba que no significan nada si hiciéramos una uh, arqueología de la palabra identidad Encontraríamos que tiene una base matemática, eh, donde uno es igual a uno, y eso en el pizarrón funciona, pero en el mundo real no tiene sentido. Ustedes son uno, yo soy uno, y no somos iguales. La noción de identidad viene eh, desde la Grecia clásica, pero se elevó a, a categoría universal en la teoría social y, y las humanidades europeas, particularmente la inglesa. Los teóricos ingleses eh, desecharon la noción de, de clases sociales que había sido planteada por el marxismo, pues porque ya no les funcionaba en términos de moda. Vamos a ponerlo así. E, entonces se preguntaron, bueno, si, si ya no tenemos la, la explicación de la sociedad, de la cultura que nos ofrecía la, el planteamiento de las clases sociales y ahora qué. Entonces alguien propuso por ahí identidad y parecía que la cosa quedó resuelta. Y en América Latina, como somos imitamonos, Comenzamos a hablar de identidad porque los ingleses hablaban de identidad y nos metimos en un galimatías porque comenzamos a aceptar su metafísica y a asumir que hay una sustancia, una esencia dentro de nosotros que es la identidad y la cual merece ser defendida. Hay que pelear, hay que elaborar textos, hay que eh, organizar luchas. Como yo lo entiendo y hasta donde sé, la identidad no es parte de nuestro universo. Es decir, en poblaciones chiquititas como la de Galatao, por ejemplo, que son 500 habitantes más 200 estudiantes del internado, pero los del internado no, no. No van a la asamblea, ¿cierto? En un lugar tan chiquito no hay identidades, no hay algo que sea lo mismo en todos y todas y cada una de las personas que están en una asamblea. Híjole, aquí en mis notas dice: menor daño posible. Eso lo dijiste Itzel, me parece, pero no atrapé la idea. ¿Puedes repetir tu, tu inquietud, por favor? Ah, sí. Este, bueno, es que hubo una parte donde Dionisio comentó algo de pues de cuando tocaba... Bueno, a lo mejor yo no lo entendí muy bien, ¿no? Por eso también pregunto. Pero bueno, justo lo que, lo que entendí es que cuando... Pues de pronto tocaba como... como reparar alguna tensión, por ejemplo, buscaban hacer el menor daño posible. Algo así comentó. Entonces, como es... <risas> Documentaba eh, una tendencia de los pueblos originarios a buscar la armonía. Por ejemplo, en la Sierra Norte de Oaxaca existe una expresión que es, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. A eso se refiere Nietzsche, cuando dice del menor daño posible. Es decir, de lo que se trata es de vivir en armonía, pero no son hippies, pues saben que la armonía no es un estado en el que se vive y todos somos amigos y así, sino que la armonía es es como una utopía, es algo que se tiene que ir construyendo, que se, hacia donde uno se tiene que dirigir. Entonces, eh, los diferentes pueblos van eh, o han ido eh, elaborando sus mecanismos para procurarse la armonía. Creo que es el caso de los Celtales, pues. Y eso se relaciona, por ejemplo, con lo que comentó eh, Luis sobre las expulsiones. Si de pronto, para mantener la armonía, es necesario deshacerse de, de un grupo, de una familia, de una persona, los expulsan. Pero le le dejal. Es el intento de los celtales de nombrarse en celtal a sí mismos y a su posibilidad. Esto lo vamos a seguir explorando en las dos sesiones que nos quedan. Gracias.